Cuidado, ¡Es Cuida Cuidado, Jack-Jack. Pero creía que iríamos con... ¡Hazme una cama elástica! ¡Nos vemos de nuevo! Los superhéroes son ilegales. ¡Luchamos contra los malos! Eso define mi carácter. No decimos que no... ¿Qué? Lo dijo uno en la tele. Un pez gordo contactó conmigo. Quiere hablar de movidas de héroes. Ayúdame para que vuelvan los superhéroes. Necesitamos a Elastiger. Adiós, cariño. Yo me ocupo de los niños, tranquila. Pero, papá, no es así como se hace. Quieren que lo hagamos como pone aquí. Pues yo así no sé hacerlo. ¿Por qué cambian las mates? ¡Las mates vale, son no mates! ¡Son mates! En Sueñolandia los soñolientos sueñan. Los párpados les pesan y los ojos se... Habría fracasado si tú no lo hubieras hecho tan bien. Yo tengo que hacerlo bien para que ella pueda hacerlo bien. ¡Te para que podamos hacerlo ya bien. Ya lo he pillado. Pero ¿qué? Qué mal rollo. No puedo seguir tanto la galletas. Ah, muy mal rollo. ¿A papá no suele ¿Qué? ¿Qué? Si se hace bien, la paternidad es una heroichita Si se hace <ríe> bien. Hijo, tienes poder. <risa> sí, mi pequeñín. <risa> <risa> show sure.